Hola, buenas tardes. Eh, me llamo Boyko, soy búlgaro. y llevo 12, eh, 12 años en Avilés. Gracias a Gustavo y José, María, y José María. Conocí este proyecto y me gustó mucho. Estoy encantado de entrar en, en Goldex. Llevo poco tiempo, 10 días nada más. Pero creo que Vamos a hacer todo lo posible, a desarrollar, <coughs> desarrollar este negocio aquí en Aveles y, y en toda Asturias. Espero que podamos des desarrollar este negocio con éxito y con el, eh, en Goldex es, es dinero. Gracias.